Primeramente, pues bueno, emocionadísimo a, hasta las lágrimas, Angie, este, wow, me, me, me dejó con, con ese, con una, una sensación así como de decir, wow, a qué bárbaro, cómo <risa> llena la vida de cada persona que está en, en, ese, en ese camino de luz. Pero bueno, primeramente hoy agradezco, ¿verdad?, que por la ayuda de, de Hashem tengo el milagro de la vida. Primeramente, ¿verdad?, levantarme y decir, moda le lefaneja, y hacer shema, y hacer mi ritual de lavado de manos, y, y sobre todo tener esa, esa tranquilidad, esa, esa paz para para hacer algo que, que tú nunca has dicho, ¿no? le Ja, ve a ti, ve a ti y, y, y concéntrate. Y, y, y estoy súper emocionada por, porque, porque yo sé que, que, estar, que estar aquí, bueno, yo tengo años conociendo a Aide, ¿verdad? Y, y pues bueno, también agradezco mucho, mucho, mucho a a Hashem por la vida de, de Aide, porque ella es ese canal, esa herramienta perfecta que nosotros Grupo Tap y todos aquellos que conocen de Shane, tiene para poder acercarnos a personas, como se lo he dicho a Aide, el, el rap Daniel es un erudito, es el que merece todas las sedacas del mundo, porque una persona que se, que se guarda, que es ejemplo, que es, que es un, un ser de luz en nuestro camino, wow, wow, es una maravilla que, que, que Aide sea ese canal, esa herramienta para poder conocer muchas cosas. Yo siempre le he dicho, Aide eres grande, porque por, porque por eso a veces a gente tiene que enfermar para el para liberarte de más de más, pues, más, más ser más grande, porque puedas recibir más luz pues, eh, eh, la la la, la, este, la vasija perfecta ¿va? la vasija que engrandece para poder retener todo conocimiento toda labor que nos da para nosotros saber yo yo siempre he dicho que a Shen me, me ha dado algo bien súper eh, impresionante porque a veces digo, wow, los milagros en ese momento, porque yo soy una de las mujeres que cuando yo hago eh, mis plegarias, ¿verdad? Esas al suelo, ¿verdad? Agachar la cabeza y decirle a Shen, certeza porque tú ya lo hiciste. Entonces es nada más elevar las canciones, elevar las plegarias a ti, que tú ya sé que lo hiciste. Entonces, cuando esos milagros suceden, wow Más todavía nadie me aparta de decir: Hashem es el único Dios, uno y único, y no hay nada después de Él que exista. Entonces, para mí, es agradecer a Él, a Él. Hashem de los ejércitos que me dé vida para seguir, seguir en este camino de luz, seguir aprendiendo de cada uno de ustedes, del grupo TAF, de las maravillosas mujeres que están en ese grupo, de las triadas que tengo que son wow, sí, grandes, grandes, porque cuando las escucho yo me enamoro me enamoro de escuchar, a veces soy como que así, como que me vuelvo celosita y no me gustan cosas que no tienen nada que ver con mi Elohim. Entonces, también, pues agradezco a Elohim que me ponga esas cuestiones para poder decir con amor, no se puede esto y esto. Entonces, pues bueno, agradezco al rap, ¿verdad? Primeramente también por su vida, porque a Shen... De hecho, si yo tuviera muchísimo dinero, si fuera millonaria, me lo traigo a vivir a México <risa> <risa> para que lo tuviéramos aquí, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que estamos conectadas, conectadas. Y pues bueno, de los libros, le, este, no le voy a comentar aquí ahorita porque sería quitarle el tiempo también a mis compañeras que quieren agradecer, ¿verdad? Pero les le repito a, a ti, a de a, a las chicas de TAP y a, y a, este, a las protectoras, a los protectores, a, al, al, al, a, a este, al rap Daniel, que siempre hay algo, hay una luz en mí cuando yo me pongo. Dije, hoy este, estaba yo pero súper atenta, que no se me fuera a pasar la, el tiempo y estar, eh, estar en la reunión, porque así luego a mí se me pasan las cositas. Entonces, me puse a hacer todo lo que hago me puse a a, este, a, a ver, a, a, anoté el código para entrar a, a, a, a la a Zoom y empecé, yo soy de las personas que, que, que no capto en el momento las cosas, pero empiezo por decir el libro de Xavier, eh, ya van tres veces que lo leo. ¿no? que voy leyendo cada esto ¿no? y, y pues me voy a tener que seguir leyendo porque luego ahí me, es como me llega la luz y ahí, ah, esto y esto y esto, ah, bueno, entonces ahorita estaba yo leyéndolo y, y me quedé en la página donde dice los caminos de Shalom y vi el número de, que, que tenía que ver con la entrada de Zoom y todo se, se, se, se, se como le dicen, se engranó en algo. Precioso que para mí fue este día maravilloso de tener, de tenerte a ti, Aide, de tener al rap, de tener a las chicas, y de que saber que a She todo lo hace perfecto. Después te voy a mostrar, porque tú y yo nos vemos ahí, ¿verdad? Te voy a mostrar por qué te estoy diciendo. Es esta cuestión de, de es, que me quedé en esta, en esta página, en el número. En el número de, de la entrada, que es 666, y bueno, después, después comento porque es muy largo lo que, ¡um! La lucecita que me llegó Pues bueno, agradecer, agradecer, agradecer, siempre. Gracias, gracias, gracias por la vida de Aide Flores, por la vida del Rack Daniel, por la vida de cada y una de las chicas de TAC, de las protectoras, y agradezco a Shen por mi vida. Eso es todo. Gracias, Aide. Gracias, Rafa. Baruj Hashem. Gracias, Sarita. Ya, bueno, Baruch Sarita... Ya, <ríe> Sarita <ríe> es así, güey. Ay, re, sí. Repower re para las plegarias, la verdad es que ella es de las que hay que orar y se pone así. Ah, una, y otra, comento, y el... este, Aide, comento, el milagro, el milagro que Hashem me hizo estar en las en las, en, en, en, los, en las este, triadas fue que una sobrina tuvo un accidente la, la, la atropelló una camioneta, quedó en estado de coma unas, no sé, creo que un día y, y, y me puse a hacer plegarias, obvio ¿no? con la dirección de Aide, ¿eh? que me dice, hace esto y esto y esto y wow a Shane rápido, ¡pum! ahí está una, un día creo y regresó la chica regresó a su, su alma a su cuerpo y ahí un día solamente duró estando en coma. Creían que tenía fracturas de no sé cuántas cosas y mi sobrina no tuvo ninguna fractura. sí. Y bueno, pues ahora está en su casa tranquila, ¿verdad? Bendigo a Shem porque bendigo a Ide este y bendigo también al Rap porque también Rap es un, es un canal también perfecto para, para, para Ide porque con sus conocimientos y ella con los suyos, uy, nos ayudan bastante. Entonces, ahí está el milagro que Hashem hace cuando nosotros elevamos plegarias a él, cuando cantamos las, las canciones de los salmos a él. Ahí están los milagros, ahí están. Un milagro que mi sobrina esté en su casa porque el golpe fue terrible, pero Hashem escucha, Hashem no regresa nada vacío. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Sarita, gracias. Mano Hashem, Mano Hashem. ¿Algo que decir, Rob? Guau. Guau. Yo voy a empezar por decir algo muy importante. Acá todos tenemos en común... Lo inmensamente afortunados que somos de tener a con nosotros. Eh, a mí me, me queda chica cualquier exageración de gratitud que pueda llegar a decir, porque Aide es de verdad el motor no solo de, de mis libros y el Templo de Pasos, es motor de tanto más de esta maravilla de tal que a la que yo apenas si, si puedo darle referencia, pero son los corazones, son las almas de todas ustedes, y es la, la dirección súper lúcida de Aide, la conexión de Aide, lo que hace los milagros, lo que de verdad rasga los cielos y hace pasar los pilotos. Así es como se hace, y es, es tan hermoso ver cómo eso funciona de verdad, desde la fe simple, que es el nivel más alto al que podemos aspirar a llegar alguna vez. Aquello que jugando con el tarot llamamos el mago que se volvió loco. Eh, y que entonces se hace conciencia de unidad todo él y ya deja de haber separación en su vida. Eh, eso viene de ese trabajo de fe sencilla, que ustedes demuestran todos los días, que de verdad es abracadabra, y no porque sí, ese es el nombre de casi todo lo que hago, abracadabra, poner mi capacidad de hablar, mi capacidad de decir desde lo más hondo de mi conciencia al servicio de cambiar algo en la realidad y poner entonces lo que yo tengo capacidad de hacer en el mundo de la acción para que eso también ocurra, y entonces ¡pum! La sorpresa maravillosa, si es que cabe en el momento, ocurre. Y eso es hermosísimo. Vivo con inmensa gratitud cada vez que, que ahí me cuenta de las cosas hermosas que ocurren en Tabo. Y es una suerte de, en mi metáfora del templo, en el templo de pasos, tal vez una suerte de Kodesh Kodashim, de Santo Sanctorum, del centro del templo, de todo templo posible, porque ahí de verdad pasan, pasan las cosas. Esa es la aspiración de, de todo lo que escribo y de todo lo que hago en video y hasta de lo que pinto, llevar el pensamiento hacia allí, ayudar a abrir esos canales, eh, para que la maravilla sea posible dentro de uno. Y entonces cuando la maravilla es posible dentro de uno, bueno, Barujayem, tenemos herramientas para despertarlo. Eso es lo que hacemos. Es tanto más hermoso que toda explicación que yo pueda dar. Gracias de vuelta de todo corazón a ti, a Idea y a, a todas ustedes. ¡Qué belleza! ¡Maluhasheh! ¡Maluhasheh! Pues la verdad es que yo les digo a las chicas que somos tan fuertes como el eslabón más débil. Ahí no hay nadie que hay quien más y quien menos y nada de eso. Es que es todo el grupo que hacemos, las locuras que hacemos y... Es genial y Hashem tiene misericordia de nosotros porque yo, le, yo me acuerdo de un video que les recomiendo siempre, el del grifo, que a propósito también está en el libro de Xavier y hay una parte donde Moshe ya estaba todo, no tenía nada, estaba sin nada y los hijos querían comer y no tenían nada, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escuché ese video hace muchos años y lloré y lloré y lloré y lloré. Y decía que le dijo algo así como, Hashem, es que todo lo que tú digas que puedo, yo puedo. Entonces yo me quedé con eso de, si Hashem dice que puede, yo puedo. Y bueno, ya no voy a llorar ahora, voy a respirar Pero ese es el punto, ¿no? Llegar a este punto de que cada uno de nosotros no seamos conscientes de que Hashem de verdad está interesado en que nosotros manifestemos lo que él es, porque si no ocupara al ser humano no lo hubiera creado, o sea, estamos acá para manifestar su luz, manifestarlo a él y que él sea la estrella de la peli, que sea su nombre grande y exaltado como siempre decimos ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todas las chicas, las quiero un montón, son regañonas, ya saben, pero todo es para bien. Me acuerdo cuando mi mamá decía, te regaño por tu bien, pues yo también. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias Bartania.